Hola, me llamo Rosa y soy una persona que siempre me he caracterizado por, por ser muy friolera. No me gusta nada el frío y todo el mundo en mi entorno me conoce por esa característica. Conocí a Marco en un evento que tocaba mucho el tema del desarrollo personal y nos enseñó unas técnicas para meternos dentro de agua helada. De entrada a mí eso me daba mucho rechazo pero nos hizo una preparación previa y cuando llegó el momento de hacer la inmersión me acompañó, me dio la mano, me daba indicaciones de cómo hacerlo hasta tal punto que no solo me dio tranquilidad y calma sino que consiguió que pudiera disfrutar el momento. Para mí fue bueno, algo increíble porque nunca hubiese hecho algo así y le tengo que agradecer muchísimo porque me di cuenta de que es todo mental, que las limitaciones nos las ponemos nosotros y que si fui capaz de hacer esto, soy capaz de hacer otras muchas cosas que, que mi mente me dice que, que no puedo, pero que, que no es cierto, que es todo, todo de aquí.